Bien, vamos a ver ahora en, esta, en este vídeo cómo funciona la, el trabajo con variables. Las variables son un punto interesante en la programación ya que me permiten almacenar datos dentro de la memoria de, de la memoria RAM del ordenador. ¿Vale? Una variable eh, nos la podemos imaginar como una caja o como un cajetín en la memoria del ordenador al cual le ponemos una etiqueta, le ponemos un nombre. Y dentro de esa etiqueta, dentro de ese nombre, podemos almacenar pues, un número, una palabra o un objeto. En el caso de Scratch tenemos la sección de datos ¿vale? y dentro de la sección de datos eh, podemos crear estas variables. Al crear una variable nos pedirá el nombre, en este caso le vamos a llamar puntos, y esta variable puntos la podemos hacer de tres tipos. Podemos, ser, podemos hacer que sea una variable conocida para todos los objetos, con lo cual ese, el valor de esa variable eh, puede ser accedido desde cada personaje no desde cada objeto que, que puebla nuestro mundo virtual o que sea propia para ese objeto con lo cual solo el mismo personaje que tenemos seleccionado eh, puede acceder a esa, a esa, al contenido de esa variable y modificarla eh, si estamos trabajando con la versión online veremos que tenemos un tercera, una tercera opción ¿vale? que es una variable en la nube una variable en la nube es una variable eh, a la que pueden acceder cualquier persona que ejecute nuestro código. ¿Para qué nos serviría? Pues nos serviría, por ejemplo, para hacer un Hall of Fame, es decir, para guardar las mejores puntuaciones o para intercambiar mensajes entre diferentes usuarios que están trabajando con nuestro, con nuestro juego. En este caso, vamos a hacer que sea una variable común para todos los objetos. Eh, le vamos a dar al OK. Entonces, veremos que aquí en la parte de la izquierda me aparece eh, la variable puntos, con un cero, que es el contenido que tiene ahora mismo. Estas variables las podemos ver o las podemos hacer invisible apretando este cuadradito de aquí delante. Haremos visible o las haremos invisibles. Y con, el, con la función fijar podemos establecer cuál es su valor y con la función cambiar podemos sumar o decrementar diferentes valores. En nuestro caso, a partir del juego que teníamos, que hemos hecho anteriormente, eh, teníamos el, el, el gato, que funcionaba siguiendo el puntero del ratón y teníamos un cangrejo que al tocar el gato se escondía y enviaba un mensaje para cambiar el escenario en este caso vamos a hacer que de forma fácil el, el cangrejo al tocar el gato cambie la variable puntos por uno con lo cual le sumará un punto veamos a ver qué pasa activo el juego entonces el gato al llegar a tocar el cangrejo se cambiará la escena y sumará uno a la variable puntos otra forma de almacenar datos es utilizando listas eh, las listas son un pelín más complejas que las variables pero no mucho más eh, una lista sería un listado de, de datos eh, palabras, números que podemos almacenar eh, en este caso vamos a añadir un tercer personaje eh, que puede ser pues la mariposa la pondremos por acá le copiaremos el código de, del cangrejo a la mariposa para que haga exactamente lo mismo arrastramos el código lo dejamos caer encima de la mariposa y al pulsar la mariposa veréis que tenemos el mismo código puesto Bien, eh, entonces en este caso eh, vamos a hacer que también cambie de la pantalla pero no vamos a hacer nada con la variable puntos, sino que vamos a crear una lista. Esta lista será eh, una lista que le vamos a llamar animales. Y esta lista lo que haremos es que cada vez que el gato toca un animal, pues el animal introduzca en esa lista eh, su nombre. Como podéis ver las listas, igual que las variables, podemos verlas o no verlas y podemos añadir cosas a la lista, borrar cosas de la lista, reordenarlas, eh, buscar un elemento, calcular la longitud o mirar si una lista contiene una palabra concreta mm, bueno vamos a hacerlo relativamente simple haremos que al tocar la mariposa pues añada la palabra mariposa a la lista vale, Bien, borramos mariposa a la lista de animales y al cangrejo de la misma manera le diremos que cuando el gato toque el cangrejo añada la palabra cangrejo a la lista. Bien, doble clic, cangrejo, okay. cangrejo a la lista de animales. Bien, y ya lo tenemos. Paramos, volvemos a encender. Entonces, al tocar al cangrejo, me ha añadido la palabra cangrejo a la lista de animales, y al tocar la mariposa, debería de añadirme la palabra mariposa a la lista de animales. Paro. Y vuelvo a empezar. Y fijaos qué pasa. Bueno, pues lo que pasa es que se me ha olvidado de, de limpiar la lista y, y ahora me está añadiendo las cosas dos veces. Bien, como siempre, igual que antes cuando hacíamos lo de esconder, tenemos que recordar que, que al empezar el programa deberíamos de limpiar las listas y hacer aparecer todos los personajes. Bien, ahora al hacer un clic aquí, ya se limpia la lista y vuelve a empezar. Un elemento interesante a la hora de trabajar con, con Scratch eh, es la introducción de valores. Eh, hasta ahora el, la única forma que tenemos de interaccionar con el, con el usuario pues es mediante clics de ratón o mediante pulsaciones de teclas, pero en el apartado de, de sensores tenemos un, un apartado... tenemos un par de bloques interesantes que son el de las preguntas. Podemos hacer que nuestro personaje nos haga una pregunta y el valor de esta pregunta, que llamaremos respuesta, después lo podemos reutilizar para hacer algo. Por ejemplo, hagamos que el gato nada más entrar, nos haga una pregunta. Hacemos un clic en preguntar y le preguntamos le decimos que nos pregunte nuestro nombre. ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Eh, ¿Cuál es tu nombre? Bien, esperará nuestra respuesta. Fijaos, hago un clic aquí, pregunta cuál es tu nombre, escribo la respuesta, Marcos, y vamos a hacer que esta respuesta, que la tenemos aquí, la utilice después para, para alguna otra cosa. Por ejemplo, vamos a decir que pregunte cuál es tu nombre y después me dé de los buenos días. Bien, diremos eh, decir buenos días y... No, diremos que diga buenos días, pero durante dos segundos. Y después haremos que se acuerde de mi nombre. ¿Vale? Le diré que me diga buenos días, buenos días. Y después le diré que se acuerde de mi nombre. Entonces aquí donde dice decir, le vamos a arrastrar la respuesta a la pregunta que me había hecho antes. Entonces hago un clic aquí, empezamos el juego, me pregunta cuál es mi nombre, le digo Marcos... Enter, me dice buenos días, y dos segundos más tarde me dice Marcos. Bien, estaría bien que lo hiciera todo de golpe, es decir, que me dijera buenos días Marcos todo seguido. Para ello vamos a utilizar un operador de cadenas de texto, que es el concatenar, unir, como dice aquí. ¿vale? Entonces vamos a decirle que me diga buenos días Marcos, le diremos que aquí delante me diga buenos días, buenos días, coma, y la respuesta, que sería mi nombre. Buenos días, Marcos. Ah, borro esto de aquí. Borrar. Volvemos a empezar. Pregunta el nombre. Buen nombre. Marcos. ¿Vale? Enter. Y me dice buenos días, Marcos. Perfecto. Vayamos un poco más allá. Vamos a hacer que me haga una segunda pregunta y me pregunte la edad. Me pregunte cuántos años tienes. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Bien. Y ahora nuevamente esta respuesta no tendrá el valor anterior, sino que tendrá el valor nuevo, es decir, el valor de, de mi edad. Y vamos a hacer lo siguiente. Haremos que si soy más joven, de 18 años, me deje jugar al juego, y si no, pues que pare directamente el programa. Así que le vamos a poner un operador, un operador de condiciones. Le vamos a decir que si mi edad es más pequeña de 18 y mi edad estaba dentro de la respuesta, pues le digo que si la respuesta que he hecho es más pequeña que 18, me dejará jugar y si no, parará el juego, con lo cual le diré que haga un detener. ¿Eh? Si no es cierto, detendrá y si no, pues le diré que me diga algo así como bienvenido. Bien, hacemos aquí... Hacemos doble clic y le digo bienvenido, vuelve, hacemos un clic, veamos qué pasa, cuál es tu nombre, mi nombre es Marcos, enter, buenos días Marcos, ¿cuántos años tienes? Uf, me he dejado una S, volvamos, cuál es tu nombre, Marcos enter, buenos días Marcos ¿cuántos años tienes? pues tengo 33 pues no me deja jugar para el juego y no podemos entrar en cambio si sí ejecuto el programa y le miento le digo que tengo menos de 18 años por ejemplo tengo 6, bienvenido vuelve